¿Se ha luxado alguna parte del cuerpo alguna vez? ¿Se ha fracturado un hueso alguna vez? ¿Hay alguien en su familia que haya tenido cáncer? ¿Alguna vez ha tenido usted una cirugía? ¿Tiene usted alergias a alguna medicina? ¿Usted ya recibió la vacuna contra el COVID-19?